Catarina asiática, Harmonia axiridis, es una especie de escarabajo o mariquita grande o simplemente catarina. Son muy apreciadas por los agricultores, ya que ellas se alimentan de pulgones, y en general son queridas por casi todas las personas.